Bueno, primero que todo un gran saludo a todos los entrenadores eh, Les aclaro que sí quedó grabado ¿Qué pasó en la reunión pasada? Tuvimos un problema que se pausó la imagen en, en algunos momentos Entonces decidí más bien hacer un resumen Vamos a resumir un par de cosas Y, y sobre todo de eh, verificar la información que se dio entonces primero para los retos robo sketch y Disc drill. Vamos a hablar primero, eh, perdón, Disdrill Drill y Coloring. this y Coloring. Entonces, para Disc Drill vamos a hablar primero de lo que se habló. Entonces vamos a poner aquí a, a Vex Entonces se habló que es este mapa el transportador de discos. O el Disc Transport. Eh, ahí ya tenemos el programa en español. Recordemos que es br.ex.com, aquí cambiamos el idioma. Simplemente para decir algo que hablamos de algo de estrategia y es recordar siempre poner la velocidad que son esos bloques que se llaman establecer velocidad de vuelta y de conductor, ponerlo al 100% y hablamos de algo que, que llamamos eh, los bloques personalizados y yo sé que por ejemplo ir aquí a este inicio a poner este robot aquí en la puerta de ese, de ese corral ¿no? porque es un corral, una especie de corral eh, ir a esa puerta es 1, 2, 3, 4 y medio si cada cuadro vale 200 milímetros entonces sería 900 si yo hago eso ahí está, eh, perdón, 700 que son 3 y medio, no 4 y medio sino 3 1, 2, 3 y medio, sí, toda la razón, 3 y medio, 700 cada vez que yo voy a, a que vaya para allá si está en el cuadro rojo pues tiene que poner ese cuadro entonces vamos a crear lo que llamamos los bloques personalizados voy a crear un bloque que se llame puerta, como ir a la puerta del corral cierto y en definir puerta vamos a definir que cada vez que yo ponga puerta es conducir adelante 700 y esto se pone aquí rapidito, un ejemplo listo, ahora vamos a, a agarrar un, un, uno de estos discos yo siempre eh, sugiero definir posiciones un, posición 1, 2, 3, 4 entonces 1 azul, 2 azul, lo que sea ¿cierto? entonces sí, yo sé que esta es eh, posición 1 azul ¿cierto? entonces vamos a poner uno por ejemplo que se llame posición 1 simplemente porque no tiene que ser azul puede ser cualquier posición 1 P1 y en P1 le voy a poner que siempre que ponga yo P1 sea girar a la izquierda, avanzar, ahí sería 1, 2, 2 y medio, o sea 500, avanzar 500, activar el imán. Vamos a activar el imán y conducir hacia atrás. 500. ¿Sí? Hacia atrás. Hacia atrás 500 con un giro a la derecha. Dar vuelta a la derecha. De esa forma, cuando yo pongo aquí P1, aquí solo tengo que poner P1 y él va a hacer todo eso entonces va a ir y aquí empieza P1 lo toma y se devuelve y puedo va a poner uno que llame home o casa y cada vez que le dé home va a ser conducir hacia atrás 500 el 700 que es lo mismo de puerta, pero al revés entonces en ese caso hago esto y ya me lo llevo, cierto, y le, incluso le puedo poner ahí, soltar cierto, que ahí lo suelte bueno esos son el tipo de cosas que uno puede ir haciendo, para ir automatizando recuerden que para el Disdrill pueden tener bloques precargados, no hay ningún problema eh, para el Disdrill no, no hubo ningún tipo de pregunta solo que si se puede usar el Loom, si sí, pueden usar Loom Screencast, Camtasia, Cualquier tipo, ¿cierto? El tiempo es 90 minutos desde que se da reto para enviar. Eso no significa que todos tienen... Y es el que más rápido ejecute, no. Ahí es el tiempo de programación, ejecución y envío. Todo junto. Y cuando llega el, el archivo, ese es el tiempo inicial de entrega. Y si no hay penalizaciones, si fuiste más rápido, ganas. ¿Listo? Ahora eso en cuanto al reto this drill, si tienen alguna otra pregunta, inquietud, sugerencia que es reclamo, mandan el mensajito por correo, como sea leer muy bien las reglas, muy importante, listo vamos a hablar ahora del color el coloring se va a utilizar el laberinto de paredes eh, antes se utilizaba el laberinto de discos ya se cambió eh, la razón por la que se cambió fue para poder que fue tuviera más oportunidades, el laberinto de paredes eh, de disco no daba eh, oportunidad a que se hiciera a, a mucha variedad siempre era lo mismo, entonces por eso se cambió a este entonces eh, para aclarar, hicimos el sorteo se hizo aleatorio con testigos presentes, todos los que estuvieron en la reunión lo vieron y quedó el número 2 y 3 eso significa que el robot debe ir al número 2 y 3 hubo una inquietud ¿sí? yo puedo decir por ejemplo conducir adelante lo puedo hacer bloque por bloque, ir a la izquierda no va a dar estrategias, listo eh, de ir a la izquierda bueno, vamos a duplicar esto por ejemplo bueno, lo único que les dije es que estos cuadros son de 200 y no 250, para que lo tengan en cuenta. Eso sí lo pueden tener en cuenta ustedes. Entonces, primero a la izquierda, luego a la derecha. Izquierda. Tan izquierda. Tan derecha. Tan izquierda. Entonces, vuelvo aquí a la izquierda a ver, en este momento está aquí, ¿cierto? entonces vamos a conducir a la derecha y duplicar, bueno, qué que es muy importante que es muy importante, no lo voy a hacer con este vamos a hacerlo con con el de 1 el para, para no dar eh, tips de resolver entonces vamos a hacerlo con el 1 sí ya lo habíamos hecho, pero considera adelante izquierda, adelante derecha. Luego hay otros 250, adelante derecha, otros 250 eh, y derecha. Ahí vamos. Creo que vamos a mostrar cómo se haría el 1. Ah, perdón, cómo sería el 1. si estuviera el 1 entonces vamos a conducir adelante a la derecha y adelante muy importante, voy a hacer un ejemplo aquí no voy a avanzar todo para dar un ejemplo el robot para que se considere válido que llegó porque eso fue una inquietud que habíamos dicho que tocara pero con que toque no es parcialmente por ejemplo si voy a poner aquí él sí está tocando el número Aquí podemos ver que sí lo está tocando, pero no lo está tocando. O sea, está encima, pero vea que las llantas están por fuera. Visualmente es muy difícil saber. O sea, tendría que estar la llanta adentro, todas. Bueno, ¿cuál es la forma más fácil de saber si está adentro o afuera? Que el robot tape el número. Si el robot tapa el número, ahí sí se considera eh, que está adentro. Vea, ahí lo está tapando. Si yo veo aquí, está tapando el número. Debe tapar el número para que se considere que lo hizo. ¿Tiene que marcarlo? No. Alguien preguntaba que yo había que marcarlo. No, pues si sí, debe tapar el número. O sea, visualmente, ver muy claro que llegó al cuadro. ¿Ya? Si cuando marca el número, vamos a hacer un, un ejemplo... porque ahí, ahí va a quedar como un diagonal raro para que lo tengan en cuenta ¿Sí? por ejemplo ahí no dio, cierto <ríe> exactamente, entonces vamos a mostrar una cosa aquí que es el, vamos a poner 90 vamos a poner 80 para que vean que como quedaría como una especie de diagonal ahí vale sí porque no se ve el número a pesar de que no está derecho ¿sí? porque está tapa, se considera que está tapando el número ¿sí? así queda por ahí, queda un pedacito pero vale, ahí sí, ahí sí, pero como lo mostramos al principio que una colita, no, tiene que estar casi del todo, pues tapando lo mayor parte posible, o sea, tiene que estar dentro del cuadro prácticamente, ahí se considera, eh, no tiene que quedarse ahí, simplemente con que lo haga y salga, vale, listo eh, eso, así es que se considera. Tiene que ir al número 2 y al número 3. El que más rápido lo haga, ya es cuestión de estrategia que ustedes vean qué estrategia van a implementar todo eso. Eh, preguntaban lo, los tiempos del coloring. Recuerden que son 4 minutos. Eh, la vez pasada el tiempo eh, del disdrill se resolvió más o menos en 25 minutos. El, el coloring que era con otro mapa se resolvió en 35 segundos programación y ejecución o sea, eso es, eso es muy rápido 35 segundos para que lo tengan en cuenta en este estamos mirando que puede estar alrededor de los dos minutos o menos listo, muy posible menos no me se me haría raro que se pudiera hacer menos de un minuto para que lo tengan posible, o sea, si, si lo pueden hacer haganlo la primera vez y vayan viendo estrategias de cómo van bajando esos tiempos. ¿Listo? Esa es mi recomendación. Bueno, yo creo que ya no siendo más, aquí se cubrió todo lo que se habló. Se hizo pues una demostración mostró y más que todo fue para aclarar dudas, inquietudes que tenían Cualquier pregunta, inquietud, eh, nos la dicen. También voy a grabar esto en inglés para nuestros amigos de la INDE que van a participar.